2 centímetros y medio de núcleo y luego la bobina el calibre del primario es de un milímetro y medio para bobinar la primaria sobre el núcleo primero se envuelve el núcleo en papel encerado más o menos unos 3 milímetros de papel van a ser suficientes para que las corrientes no se comuniquen. Luego viene el primario, en sentido horario. 150 vueltas hasta el final y 150 vueltas por encima. Pero cuando nosotros le, le hicimos la primera capa, le vamos a volver a posar papel encerado. O sea, bobinamos 150 veces en sentido horario, envolvemos con papel encerado y volvemos a bobinar 150 veces en sentido horario. Acá tenemos los dos extremos. Luego vamos a volver a envolver el, el bobinado primario en papel encerado y luego vamos a pasar a bobinar dos bobinas en sentidos contrarios. Esta, en sentido horario, se puede ver ahí, como el alambre va para allá. Significa, perdón, en sentido antihorario, perdón, antihorario y horario. Si vemos acá, esto va para allá. Por lo menos, por lo tanto, termina en sentido horario. Y esta termina en sentido antihorario. Horario, antihorario. Anti bobinado primario, horario. Vamos a ver por acá. Tenemos el núcleo, tenemos el bobinado primario, que consta de un alambre de cobre barnizado de 1,5 milímetros, el cual se lo ha envuelto 150 veces, se ha tapado con papel con parafina y 150 veces para acá. Antes, el núcleo también fue envuelto en papel con parafina. Una vez que el bobinado primario ya está listo, envolvemos en papel con parafina y pasamos a bobinar. Una bobina en sentido horario, la que está cerca del núcleo, cerca del extremo de la bobina, y la otra en sentido antihorario. Ambas se unen y luego van a hacer la salida de alto voltaje. Para el bobinado secundario vamos a bobinarlo en sectores de 3 centímetros. El calibre es 0,1, para 1 milímetro son 10 vueltas, para 10 milímetros son 100 vueltas, 10 milímetros es 1 centímetro, por lo tanto cada 1 centímetro hay 100 vueltas. Hay 3 centímetros, hay 300 vueltas. Hay más o menos 150 capas. Por lo tanto, vamos a tener que hacer 300 vueltas, forrar en papel, 300 vueltas para acá, forrar en papel, 300 vueltas para acá, unas 150 veces de un alambre de cobre calibre 0,1. Las piezas para, para armar el martillo son las siguientes. Esta madera por donde vamos a pasar los dos extremos de la bobina. Esta bobina va a terminar pasando por este agujero, el núcleo, el agujero del núcleo. Y le ponemos estos dos postes para ir armando lo que es el martillo. El martillo se compone de esta chapa que tiene un platino de este lado. Tiene un pedazo de hierro que es el que va a sentirse atraído por el núcleo del Runcorf y el que va a conmutar eh, la bobina primaria. Entonces, lo que vamos a hacer es usar eh, un pedacito de una pieza de aluminio, otra pieza de plástico que va dentro, eso se coloca en el primer poste, luego vamos a colocar otra pieza de aluminio y ahí ya podemos asentar esta pieza, esta pieza la vamos a dejar ahí y luego vamos a ir con el segundo que es un pedacito de plástico simplemente, una arandelita de plástico y ahí viene esta parte, esto es un poste de aluminio, vamos a ver cuánto mide, mide 20 a, ah, estamos yendo para atrás, sí, ahí, de 20 a 32, 12 centímetros, bueno, esto de 12 centímetros tiene una rosca, se le, se le traba ahí, esto es para trabar, para que no pueda seguir corriendo, y ahí tiene platino, este es el otro extremo de platino que va a tocar con este, entonces, esto va por acá. Esto va por acá y se traba ahí. Entonces ya nos quedaría la parte... No, algo salió mal acá. A ver. Algo salió mal acá. Como siempre, ¿no? Había que poner esto primero. Ahí está. Ponemos el martillo primero, luego la arandela y luego pasamos a poner todo esto. Muy bien. La plástica. Y ahora sí. Ponemos esto. Y ponemos esto. Ahora sí. A ver, a ver, a ver. Ahí bajó. Bien. Ahí está. Bueno. Una vez que hicimos esto. Vamos a necesitar de estas tuercas que no tienen rosca. Le vamos a poner una acá. Y la otra acá. Y ahí ya le ponemos el positivo, apretamos y el negativo y apretamos. Nosotros ahí ya tenemos el RUNCORF, digamos el martillo Trembler listo, preparado para la acción. Estas son las instrucciones para el ensamblado de un generador de RUNCORF ahí ya podemos conmutar según como le vayamos eh, haciendo girar acá ¿Mm? a ver si podemos tener un buen plano ok ahí está ahí cerró y ahí abrimos ahí cerramos y ahí el martillo interrumpe Bueno, no lo puedo meter bien ¿A ¿Dónde era ahí muy bien ahí el martillo es donde interrumpe el generador de Runcorf